Hola, bienvenidos al curso. Somos Pilar Madrazo y Rogelio Castillo, investigadores de la Universidad de Anahuac, México, del Centro IDEARSE y responsables del proyecto Crowdfunding México. Este tiene como objetivo acelerar el crecimiento del ecosistema en el país. Te acompañaremos a lo largo de este curso introductorio al financiamiento colectivo, mejor conocido como Crowdfunding. El Crowdfunding es un modelo que permite la obtención de recursos para financiar o fondear un proyecto, iniciativa o idea de negocio a partir de las aportaciones de una amplia base de donantes, fondeadores o inversionistas. Las operaciones se llevan a cabo a través de plataformas en línea que apalancan la creación y desarrollo de una fuerte campaña en la que el emprendedor expone su proyecto, sus características y necesidades de fondeo. Nuestro propósito será abordar y reflexionar acerca de todos los factores que intervienen en el ecosistema desde el punto de vista del inversionista y del emprendedor. Abordaremos temas como sus antecedentes, los actores del ecosistema, los tipos de financiamiento colectivo que existen, así como las ventajas y desventajas de esta novedosa alternativa de financiamiento. Además, veremos cuáles son los pasos para desarrollar una campaña exitosa. Y si quieres formar parte de este ecosistema contribuyendo con recursos, te presentaremos la forma de hacerlo y ganar rendimientos o satisfacciones. Te invitamos a formar parte de la comunidad del financiamiento colectivo. Ya sea emprendiendo. O aportando como líder de acción positiva para la sociedad. ¡Te esperamos!